Reducir el tamaño de una imagen o su peso puede ser muy sencillo usando un programa como este. Se llama Microsoft Office Picture Manager y podemos encontrarlo en la siguiente ruta. Inicio, todos los programas, la carpeta de Microsoft Office, la carpeta herramientas de microsoft office y después encontramos microsoft office picture manager al abrirlo encontraremos las fotografías que hay en nuestra computadora y aquí tenemos accesos directos a varias de las carpetas voy a seleccionar una foto como esta. con esta foto yo quiero ilustrar una entrada al foro pero el problema es que es muy grande y muy pesada para empezar voy a dar clic en editar imágenes y aquí aparecen las dos opciones cambiar tamaño y comprimir imágenes, vamos a comprimir primero el peso, esta foto pesa 755 KB, no va a subir al foro porque el foro solo acepta fotos de 500 KB o de menos de 500 KB, entonces le voy a decir comprime esta foto para documentos, me va a decir sí. la comprimo a 541 KB, aún es muy pesada para enviarla a la plataforma. Le voy a decir entonces que la comprima para páginas web y me va a dar un peso de 103 KB. Al dar clic en aceptar va a reducir no solo el peso, sino el tamaño. Esta es una foto que puede quedar mucho mejor en un foro sin estorbar la lectura que tenemos que hacer de él. Le doy clic en aceptar, pero además yo quisiera que la foto fuera más pequeña. Voy a dar clic nuevamente en editar imágenes y esta vez voy a usar la opción cambiar tamaño. Aquí hay varias eh, opciones, puedo dar un al ancho y alto predefinido... Un ancho y alto personalizado o un porcentaje del ancho y alto original. Yo le voy a dar un ancho y alto personalizado. Esta foto originalmente pesa, eh, medía 1024 píxeles por 768. Yo voy a decirle que quiero una medida ideal para el foro, es 300 por 300 o 200 por 200, es una medida ideal. Le doy clic en aceptar y este será el nuevo tamaño de mi foto con un peso mucho mejor, mucho más manejable.